Este puñado de empleados y de obreros de la administración del sector de ya vivía aceptable. Hemos estimado y considerado reconocimiento y aprecio de su abnegada, de su abnegación y de su empresa que el cementerio sea exaltada en la opinión pública entre los mejores cementerios del país. Para nosotros, como estudiantes e ibaqueros, es de gran satisfacción y orgullo pertenecer a vuestra administración humana. Padre Camilo, en su consagración de su vida religiosa, puedo decir en esta instancia, como dijo el experto, quien fue la hostia recién consagrada para dejar de ser hostia y pasar a la enfermedad. Tu reverencia, con la las de virtudes de los masticos como el sacerdote y jubilante de los mejores, a todos los que hayan tenido esta acción en nuestra acción, lo puede confirmar en las diferentes parroquias que hay, como la estal, la alvarado, la ley, la ley, etc., Camilo Herrera. Camilo como hombre humano, de las más sublimes de su abnegación en alivio al cloraeno, en las luchas continuas por llevar el progreso donde se encuentra estrado. Estas dos cualidades, prolongar la vida, y sobre eso, estos dotes penaltecen y lo coloca entre el hombre que sigue la palabra de Cristo cuando dijo, he venido a servir, no a ser servido. Ese es Camilo. Camilo como pastor si hubiéramos acordado una calificación de a 10, nosotros estaríamos 20. Excelente. La prueba, un buen son. Como dice el celebrado, la sinceridad nuestra se muestra en el día de hoy cuando cumple 25 años en la administración de Chapter 6. Camilo, se lo merece. para mí es la sorpresa que nunca me imaginaba porque realmente estamos para servir y ese es nuestro lema desde que fui, fui ordenado sacerdote pero lo que más me llama la atención es que aquí estamos funcionando como yo quiero no es esta obra que vemos todos y que hace 25 años era un solo territorio, un, digamos, una manga, ahora convertida en toda esta obra realizada, de la cual el maestro Pinto, que acaba de hablar, ha sido el gran artífice, porque él me ha acompañado todos los 25 años, desde que yo era párroco de San Antonio María Claret y él ha construido toda esta obra al lado mío, entonces, con él, yo, Comparto esta labor material que hay en el cementerio. La obra espiritual se le dejo en la calificación a Dios. Son muy generosos al ponerme los 10 y 20 en la administración, pero creo que no es, no es tanto. Sin embargo, agradezco toda esa gran demostración de cariño y de afecto. Y esta lista de empleados me acaba de comprobar a mí, y a ustedes de que no he trabajado solo. Yo solo no habría hecho nada. Gracias a la labor de ustedes, al trabajo, a la entrega, a la obediencia, al respeto, al gran espíritu de progreso, a la unión con el sacerdote que los ha acompañado y que ha sido su patrón y su jefe, gracias a ello es que... Todos hemos colaborado en esta obra tan maravillosa y que siempre está sirviendo para el bien, el bien de la ciudad de Ibagué. Estamos colaborando en una labor cívica que muchas veces tal vez no, no comprenderán o tal vez no sabrán apreciar, pero nosotros sí la apreciamos. Y por eso agradezco muchísimo a los queridos sacerdotes que me están acompañando en esta labor porque ellos sí que están caminando mejor todavía esta labor al lado de ustedes. Muy bien, Sigamos ¿Ven? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, ¿Ven? Está muy bonita Es como la canción, parece que vaya. Sí, realmente.